Cuando vi No Way Home, no pude evitar sentir que el hechizo de estrange no tenía sentido y que la mente colmena de los simbiotes era muy conveniente. Así que como este es un canal de fanfics, les diré una modificación que me habría de manera personal gustado en No Way Home. Ahora, yo sé que para escribir una película, hay mucho estrés por el presupuesto, negociación con los actores, derecho de autor, demandas de acoso sexual, los planes a futuro y todo eso, pero como este es un fanfic para una sola película que no planea ser nada después de eso, lo hago. Primero, en la escena postcréditos de Venom 2, en los noticieros sale el JJ Jason del mismo actor con un escenario muy similar al de Far for Home, pareciendo que va a revelar la identidad de Peter pero solo mencionan que Spider-Man, viendo que es el Spider-Man de Andrew, Venom lo lame y ahí acabe, haciendo entender que Venom ocurre en el mismo universo de Andrew. Luego, el inicio de la película está bien, conflictos por ser Spider-Man públicamente, Mar Dog como abogado para evitar los problemas legales. Luego Peter va con el DR Strange y pide que todos olviden quién es Spider-Man, pero eso sale mal porque Peter interrumpe el hechizo a cada momento y la realidad se confundió trayendo a los que conocen la identidad de Spider-Man pero Strange logra contenerlo trayendo del multiverso a Spider-Man Tobey, Duende Verde William Defoe, Octopus Alfred Molina, el Areneno de Thomas Aden Church, el Venom de Toper Grace, el Lagarto y Electro de Amazing. La película seguiría como la original, Peter con Estrange logra capturar al DR Octopus. Pero luego va por Electro, con la ayuda del arenenero lo captura y los envía a ambos, la idea de que Electro cambia de luz por el cambio de energía, funciona supongo. Y después iría por Venom, el cual atacaría a Peter y Peter se sorprendería de no recibir la punzada por eso, pero logra enviarse a ambos, el Arenero al ver cómo pelean, les dice a Ned y MJ que debe usar ruido, con el ruido se paran a Venom de y, y el DR Estrange llegaría a tiempo para salvar a Peter, pero falta el Duende Verde, el cual por medio de la Tía May llegaría ya que quería conocer a Spider-Man ahí es cuando hablan entre ellos, y Octavius se sorprendería de que la criatura es el Dr. Octopus, aunque el lagarto afirma nunca haber visto a nadie parecido. El Dr. Octopus se entera que Norman es el Duende Verde, y diría que el Duende Verde murió. Sandman les diría que ambos están muertos, o más bien, los tres, mirando a Eddie, diciendo Eddie que es ridículo, el salto a salvar al simbiote cuando, hace pausa, Peter lanzó una bomba. Y hablando todos se darían cuenta que están muertos. Max le diría al lagarto que está vivo, pero fue a prisión y su plan fracasó. Max lo pensaría y se daría cuenta que él también podría haber muerto por explotar. El DR Strange quiere devolverlos, pero Peter no, y pelean en la dimensión espejo donde usando matemática. Luego Peter intenta curarlos, para Eddie solo los separó de su simbote. Ahí el DR Norman Osborne diría que él fue el que diseñó los brazos del Dr. Octopus. El chip inhibidor funciona con nanotecnología, lo cual es compatible con el diálogo con Peter en la primera película. Sé de su investigación sobre nanotecnología, es muy brillante. ¿Y le entendiste? Sí, hice un trabajo sobre eso. Me impresionas. Y el nuevo chip es resistente a la electricidad, lo que más adelante ayudará al DR Octopus a enfrentarse a Electro. Y como es de esperarse, los villanos no quieren volver ni perder sus poderes, escapan y el DR Octopus queda fuera de combate. Lo demás está excelente, muere la tía Maya menos del Duende Verde diciendo la frase. Ned con el anillo que le robo Peter a Estrange busca a Peter Parker y trae a Andrew y Tobey y los dos hablan de a quienes no pudieron salvar. Peter Tobey menciona a Harry no al tío Ben y Andrew a Gwen, luego los tres mencionarían al tío Ben, incomando a Tobey escuchar el nombre de Gwen y a Andrew le perturbaría el nombre de Harry. Cuando van a pelear y hablan de sus villanos, cuando Tobey menciona a Venom, Peter Tom se golpearía la cabeza diciendo que se olvidó de él, que todavía está en el sótano. La pelea contra los siniestros excelente, cada uno aprende a trabajar en equipo, harían el chiste de los vengadores, curan a Sandaman, al DR R Connors. Aparece el DR Conos para descargar a Electro, cuando Peter Andrew va con Electro, que Peter le pregunte cómo sabía su identidad y Max le mencione que Arios Borg se lo dijo cuando lo liberó de prisión. Aparece el duende verde y eso intacto, Spider-Tom supera su deseo de venganza, pero el hechizo deja de sostenerse y empiezan a llegar de otros universos. Y aquí les meto los spoilers que estaban en la Wikipedia solo porque me gustaron. Peter hace que Strange termine el hechizo para que las variantes regresen a su línea de tiempo. Y en la nueva realidad donde nadie sabe que Peter es Spiderman, Peter decide separarse de Ned y de Michelle, ya no le pagan la Universidad Industrias Star porque olvidaron que era Spiderman y ahí en la universidad en la clase que toma conoce a Harry Board y Mary Jane. Y aquí podría ponerse cosas de memes como que vea que quien vienen a recoger a Harry se llama Norman y está tratando de replicar el suero del supersoldado. Que el profesor de ciencias se llame Connors y le falte un brazo y diga de las propiedades de los reptiles que un científico invitado sea el DR Octopus y que el concerse de la universidad le llame Max Dillon. Y en la escena post sería el simbote tratando de liberar a Eddie de su prisión, pero al hacerlo se parte en dos y antes de reunirse es enviado a su universo y la otra mitad se quedó en el mcuya y ahí acabe la película. Es un honor conocerlo señor. Harry me dice que tienes mente científica. Sabes, yo también tengo algo de científico.